Hola chiquillos y chiquillas, nuevo video de recopilatorio de Honcho, que lo disfruten. Ya, lo voy a hacer. Oh, gente, gente, gente. Voy, voy, voy. voy. Hay cuatro. Ah, ya, yeah, ya, yeah. ya. Puede queda uno. Te pide una. Buena, buena. Bueno, vale. Easy, easy. Uy, oh, por el otro lado igual tenemos gente, 3 No, me mataron puta la cuidad. Ah, oh, eran tres, weón. Están ahí, están ahí, están ahí, están ahí, están ahí, justo en la entrada Van a parar el amigo, van a parar amigos, amigo, van a parar el amigo Dale, dale, dale, dale. A la dale. derecha Buena, buena, aquí a la derecha uno, a la derecha uno Atrás, a la derecha atrás, allá, para allá, para allá, allá ¿La viste? No, pero si me escapa la Ahí está, la ve ¿La viste, Eddie? Sí está ahí. Oh, me viene. A la bueno, apúntame, estáis perdiendo de vida además por no apuntar. Bueno. Apúntame al centro. Y bueno. de una puta es que esa es la weá, weón. Bueno. Era obvio, weón. Bueno. Tenéis que por último tirar gas o algo. No sé. Buena, weón, bueno, buenísima. Tenéis para curarte o no? Tenéis dos parcas menos. Ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, Buena, es el ahora, ahora, <ríe> Cuidado que puede ahora, ahora, ahora, ahora, está ahora, de los troncos le una, ¿Te pegué una? ¿Me está pegando? Bien, bien, bien. ¿Está aquí? ahí. uno? No, me quedé sin balas. ¡Vaya, ¿Sí? Va a reparar, va a reparar, buena. Buena. vaya! ¡Vaya, Buena Buena, no vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! y de Dios puto ¡Vaya! ¡Vaya! no, ¡Vaya! está en está, ¡Vaya! La, la Ahí a la buena, a a buena bueno. puta, no le di ninguno, wey. <risa> Headshot pero... Oh no, fue hit no me oh, parece. Pero eh. me dejaron espuma, espera, me dejaron espuma. Le pegué si a uno, le pegué a uno. Cuidado que están, son dos, son dos. Ah! Muerto <risa> Aguántale, weón. Come out with your hands up. Come out. Take kill one. Take kill two. Let's go. Let's go baby. Juevón con... No, puta la wea, que eso es Cuidado, señor. Muerto, muerto, muerto La cabeza, la cabeza, la cabeza <tose> Muerto, muerto, oh, muerto Me piqué <tose> me piqué este me Fallé estoy como ya, la... Fallé ya. como una perra Ten cuidado, Le ya. di, le di ¿Estás de aquí? Ya lo tengo aquí, lo veo, lo veo, está en el montecito, ahí en el lado del puente Muerto, muerto buena. Oh Dos cositas. Primero, hay algunos clips que no tienen audio. Audios míos en particular porque esos clips no identifican muy bien mi voz en, del micrófono. Como que se corrompe un poco. Lo estoy arreglando, grabando partidas completas. Mm, ya van a ver, van a ver clips más adelante pero esta vez con mi voz y todo. Y segundo, eh, mi inglés es horrible cuando juego con randoms porque casi siempre cuando juego con randoms me toca jugar con personas de Estados Unidos o personas que son latinas pero eh, que no hablan español pero tratan de comunicarse a través del inglés y, y yo inglés terrible, terrible. Trato de hacerlo pero algún día aprenderé a hablar inglés, algún día. Me voy a despedir pero queda el bonus track. Si se pregunta qué pasó ahí Sí, fue muerto Pero no quise poner Hasta aquí el video Dale like si te gustó el video Suscríbete si no estás suscrito Y nos vemos en el siguiente Chau, chau